En el 20.090 iba un grupo musical que se decía Admópez y Ricardo, y era formado por cuatro adolescentes. Marcos era el guitarrista, Alex el batería, Axel el pianista y Shakireta la cantante, y era a punto de anticipar un de los conciertos más importantes de la Chica. y como siempre, las mismas carronas daban paso a los nuestros protagonistas. Un, dos, tres, y! Va a el momento, vaya la de las batallas. De Rapiconte, un rayo láser es va a a una habitación grandísima, fosca, tancada y sin ventanas. Allí eran observándolas unas moñas con malicia. No, no son muy chicos. O las moñas muy grandes. ¡No te os preocupéis, son simples moñas! Estos van a ser los próximos de la casa. ¡Esta noche se tornarán en moñas! ¡Oh! Los cuatro van a emprender a correr sin saber si no se meterían en un sangrío pillo. A la vez van a pararse pensando que ya llegan solos. sol ¿país que en una sala! Tienen que ver la cosa para escapar. Tienes razón? Tiene una idea. Tú estarás la primera en transformar. ¡No! ¡Adulladme! ¡Socorro! No podré escapar. ¡Aprisa, Fujit! Sin antes de que nos enganchen! ¿Y Shakirita? Ya mirarán de ayudarla cuando sea el momento. Esborches van Fuji Y Shakirita se va a quedar en manos de las muñas. ¡Que empecie la transformación! Las muñas van con principio a cantar. Tengo una muñeca, con su camiseta y su cane, su la saquea pase y se me enmorja. la tengo en la cama con mucha dolor. Y Shakireta se va a tornar una moña mes. Estas zagás se va a tornar un cot-cot. van a cot cot. estar testigos del cambio de la zagala. No, Shakireta se ha tornado moña moño. ¿Qué podrín fe? Ya sé, con canémonos no contra las moñas. Pero podrían hacerle mal a esa No, que la esquivaré. ¿Y con qué las atacan? Pues con lo que tendrían en la pocha. Yo le hago un astral. Yo siempre porto las mías espadas. Aquí son los míos shurikens. Nunca se sabe cuándo es precisas. Cuando ya llegan prestos a atacar, se van a dar cuenta de que las moñas saben bien. ¡Han marchado! ¡Buenas calas! Pasaizos, otros pasaizos, Zagals no trobaban a del todo. Basta que se van a entrepuzar de morros con Sakireta. Hola, Zagals. ¿Qué fez con mis trastes? No pensaré en atacar a las mías a nietas. Sakireta, nosotros somos tus amigos, no ellas. Ya, de pistón. Venga, atacadme. Used tus escaparuzaos. Ya el vas a ver. ¡Ah! ¿Qué has feto, Axel? itos es cagarruciao! ¡Allá no me dicen eso ni a ¡No te en encarrañe! ¡Bona viller como oyes a Quireta! ¡Qué le a nuestra amiga! ¡No tenés perdón! ¡Aperéis! Ahora sí que son empitadas. ¿Cómo saldrán de esta? Pues como siempre, ¿Quién ¿eh? ¿Qué haces cuando quieres a las minas? ¡Claro! sacar el cravacín a las moñas! Una follona en la que ya llegan para buscar. En un volado habían escabetado a todas. Enganado, enganado, no cantes victoria tan luego. Si no oye, se la habrá elevado un vela muda. Prepáis que han marchado por asti. Van a salir escopeteados de zaga de ellas. pero no van a llegar más que a un pasadizo sin salida. ¡Qué raro! Esto no puede acabarse así más. Igual ya hay una puerta secreta. Puede estar, pero ¿quién sabe el código secreto. ¿Tiene que meter cual día? aún No lo sé. Si sí, yo como todas las vistas, tienen que ir tocando cantar. A la vez no se dirá que tienen que feta abrir la puerta. Estres van tocando cantas hasta que... ¡Este cantar ha abrirlao! Y si sí, yo el que tienen que intentar. En que cantar una canción con el nuestro corazón. ¿Y qué canción cantan? La nuestra. ¡Va a llegar el momento! ¡Calle la muralla! ¡Va a comenzar la nexusta de las batallas! ¡Cuidado con la moña! ¡Cosas, camisana! ¡Y verás como no me hacen En ese momento, Shakireta comenzó a despertarse. Zagars ¡Tan son En una casa de moñas encantada. Aunque sea difícil de creer, tú has estado una de ellas. Ten salvado! ¡Yo voy a tener la idea! ¡Marcos, no seas mentirola! ¡La van a tener todos! Bueno, pues gracias a los tres. Shakireta va a dar un beso a tres. Pero a Marcos va a estar el que más hoy le va a hacer.